La última pregunta nos la envía Mar de Flores desde Quito, Ecuador. Mar nos pregunta, ¿podrías recomendarme un auto floreciente con buen sabor? Claro que puedo recomendarte un auto por su sabor. De hecho, la sirup de nuestros colegas de Buda Seeds hará las delicias de tu paladar. Sirup de Buda Seeds es una planta autofloreciente híbrida con predominancia índica. Proviene del cruce entre variedades autoflorecientes seleccionadas junto a índicas muy dulces. Destaca por su morfología columnar con ramificaciones en la base que hacen que sus cogollos puedan captar la luz de forma homogénea. En exterior es perfecta para balcones y jardines discretos. Además es la planta autofloreciente más rápida en cosechar del banco de genética de semillas de Buda Seeds, por lo que es ideal para los más impacientes, ya que en apenas 60 días la tienes lista. No diferente Por su potencia y es una auténtica delicadeza para el paladar grumet más experimentado, ya que sentirás un sabor dulzón con matices y aromas afrutados con jengibre y saúco. Su efecto es perfecto para descansar. Así que, Mar, si lo que quieres es una variedad autofloreciente rápida y con mucho sabor, te recomendamos la Sidu de nuestros colegas de Buda Seeds.